...con Héctor Espinosa, director general de la PDI... ...a quien agradecemos este contacto... Eh, ...director, a ver si nos puede entregar eh, algunos eh, antecedentes más... Eh, ...de lo que acaba de confirmar la fiscal a cargo de la investigación... Eh, ...el hallazgo del cuerpo de esta joven, desgraciadamente... Eh, ...y eh, la persona detenida tenía es entonces eh, Hugo Bustamante... Bueno, buenas tardes. En Primer lugar, un saludo muy cariñoso a los, a los espectadores. Eh, agradecer este contacto. Quiero primero decir eh, que partir eh, felicitando al equipo interdisciplinario de personal de la brigada de homicidio, de, de, la, de la brigada de búsqueda de personas y también de la brigada de la, Brig, de la brigada de investigación criminal de Villa Alemana, peritos y mucha gente que profesionalmente estuvo trabajando incansablemente muchas horas para poder dar con este con estos resultados que en realidad nosotros lo que queríamos era encontrar eh, encontrar a, a la menor eh, Ámbar Conejo, 16 años una joven que tenía toda una vida por delante y lamentablemente la hemos encontrado en estas condiciones eh, eh, así que eh, lo primero es eh, solidarizar con la familia con la gente más cercana por, por esta, este eh, eh, eh, crimen tan horrendo que ha ocurrido en Vía Alemana y que eh, realmente ha conmocionado a la opinión pública sí el, el detenido no ha hecho confesión de los hechos, ¿verdad? Esto se basaría en eh, la acusación de la madre de Ámbar, eh, declarándolo a él como imputado del, del homicidio calificado. Mire, hay mucha información eh, que está siendo que fue analizada, eh, de, de hace un par de horas, de par de días, eh, muchos, muchos mucho detalles de cosas que se fueron reconstituyendo. Hoy eh, hoy día se, se, se obtuvo una eh, claro, con, eh, información más, más relevante y se estableció que en, el, en la casa de, de, del imputado eh, se encontraba el cuerpo enterrado de ámbar de, de en uno, en una especie de cooler. Yo la verdad que no quiero entregar detalles de cómo está este cuerpo porque la verdad que hay que tener un poco de respeto por la familia y por la gente más cercana, pero la verdad, eh, para nosotros ha sido, eh, por una parte, claro, hemos llegado a la, a la verdad eh, policialmente, pero por otro lado ha sido también... Eh, eh, ...nos ha golpeado... ...porque es una menor de 16 años... ...con toda una vida por delante... ...como le decía... Y, ...y encontrarle estas condiciones... Eh, ...no deja de afectar también a nosotros. Por supuesto que sí... ...y no queríamos eh, ahondar en aquellos detalles... Eh, ...por cierto, como usted dice... ...por respeto eh, a la familia... ...a todas las personas, ¿verdad? Eh, pero eh, acá eh, lo que quería eh, preguntarle... ...va en torno a... Eh, ...qué es lo que en definitiva... Eh, ...genera el hallazgo... Eh, ...director... ...es eh, la confesión de la madre de Ámbar... ...es ese dato el que... Eh, ...finalmente... ...hace que la, las pesquisas... ...se intensifiquen en la vivienda... ...ahí hay, hay, claro... Hay, ...hay información que se va que el que el, hay, hay, inform ...hay información... ...esta niña la última vez que se vio... ...fue precisamente... Eh, ...dirigiéndose a esa, a esa habitación... A, esa, ...a ese domicilio... ...y por lo tanto desde ahí... Se hizo todo un trabajo de reconstituir lo que había ocurrido. Eh, hay información que entrega la madre, por supuesto, y, y después hace un, un ambicioso eh, trabajo en el sitio de suceso para poder eh, establecer dónde estaba entregada eh, esta menor... Todo indica que es la menor, o sea, eso tiene que establecerse con pericia, pero de acuerdo a las vestimentas y, y a los detalles que se encontraron, eh, correspondería a la menor Ámbar Conejo de 16 años. ¿No se ha hecho el peritaje aún para eh, hacer la certificación eh, de su identidad? Eh, en, lo, lo que pasa es que eso es rápido: o se hace un, un, un peritaje de huella primero y luego se puede hacer también un, un, un ADN. Ese peritaje no el... se ha hecho. ...se va a hacer ahora, eso rápido... Eh, ...yo creo que en unos minutos más... ...los, los peritos lo van a hacer y lo no van, van a establecer... ...que se trata de, de, de la menor... ...que, eh, que todos sabemos... Eh. ...ahora, aquí hay un... Aquí ...yo reitero, hay un trabajo muy acucioso... ...y lo que yo quisiera también... Eh, ...es pedirle a la opinión pública... ...que, que por favor... Eh, ...sobre todo estos opinólogos que aparecen en los medios... ...y, y con algunas... Eh, ...hipótesis que había uno que estaba diciendo por ahí... ...que nadie había sacado el puesto en una lavadora... ...entonces... Todo, todo eso hace eh, lo hace, hace solamente eh, perjudicar y entorpecer, crear, crear falsas expectativas a, a la ciudadanos. Yo creo que la policía, que especializada, especialmente en la brigada de homicidio que tiene una alta preparación, eh, está en condiciones de investigar cualquier caso que sea, aunque sea el más difícil. Y les pido que tengan siempre prudencia, que en estos casos lo hacemos con mucha, mucho respeto, con mucho eh, con, con mucha acuciosidad, eh, con respeto a la dignidad de las personas, hay gente que está involucrada, hay, gente que hay familiares, tras de esto entonces... Eh, a nosotros nos, nos gusta la farándula, nos, nos gusta farandulizar el tema investigativo, y, y por eso les pido que, que, seamos, que dejemos siempre trabajar a los expertos y vamos a tener muy buenos resultados siempre cuando las cosas se hacen en fondo profesional. Sí, es Héctor Espinosa, el director general de la PDI. Eh, director, finalmente, eh, hemos visto que hay un operativo bastante masivo, hay mucho personal de la Policía de Investigaciones en el lugar. Eh, deberían estar eh, fin, finalizando las pericias eh, eh, durante esta tarde en, en el lugar de los hechos, eh, hablábamos de la toma de muestra. Eh, ¿Y qué explica también la masividad del operativo? Bueno, ahí ya, eh, fueron equipos muy grandes que se, trabaja, se trabajaron, varias hipótesis y por eso están ahí, eh, hay que guardar también el sitio de suceso. ...y lo otro que hay un equipo especializado de Santiago... ...de peritos especialistas, fue un médico especialista en estos tipos de delitos... ...para poder tener la información lo más rápido posible... ...en eso la PDI va a estar siempre a disposición de, de, de, de cualquier delito que sea... Eh, ...y de, de, cualquier, de cualquier naturaleza, nosotros vamos a estar siempre... Eh, ...con toda la disposición para hacerlo lo más rápido posible... ...porque la ciudadanía siempre tiene derecho a saber qué ocurrió... ...es un hecho que conmovió a, a, a, a, a la vía Alemana y al país... Y nosotros teníamos que dar con la verdad lo más pronto posible para darle tranquilidad y, en parte, eh, que se haga justicia ante un horrendo crimen como el que hemos sido eh, nosotros testigos. Muy bien, Héctor Espinosa, director general de la BDI, muchas gracias por su tiempo. Muy muchas buenas tardes. Usted, muchas gracias, muchas gracias a usted.